FMTB Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches, familia. Les saluda Yanira Blanco, feliz de presentarles los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica para esta noche del 21 de febrero, martes. Señores, gracias por sintonizar los sorteos de hoy, son certificados por nuestro auditor Onil Quiñones de la firma, Quino de Córdoba, Alparo Company y supervisados por nuestro excelente personal de Lotería Electrónica que están con nosotros aquí en el estudio. Bueno, ahora yo lo quiero invitar a usted a que salga a jugar Loto Cash... Porque mañana miércoles está en 945 mil dólares, así como le escucha. Y tome una segunda oportunidad de ganar con la doble revancha que sigue aumentando 305 mil dólares. Y por supuesto, el Powerball. El Powerball, mire, no se queda atrás. Para mañana está en 100 millones. 100 millones de razones para que usted salga a jugar también, señores. Y en tan solo minutos vamos a saber los números ganadores de tus pegas favoritos. Y ahora yo espero que lo hayas jugado con el Wild Ball. Y si todavía no lo has hecho, date esa oportunidad de ganar de esta nueva forma con el Wild Ball y la Lotería Electrónica.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 Premio secundario, señores con el Wild Ball con los Pegas no olvides jugarlo de ahora en adelante y precisamente pasamos con el Wild Ball de esta noche, mucha suerte para todos, adelante y el Wild Ball es el número 2, así es número 2, pasamos al Pega 2 de esta noche muchísima suerte, adelante primer número del Pega 2 número 0 cero. Cero, siguiente número es el número 5. Número 5. Número ganador del Pega 2 en la noche de hoy. Es el 0-5. El 0-5. Pasamos al Pega 3, familia. Mucha suerte en el Pega 3 de esta noche. Adelante. Primer número del Pega 3. Número 4. Cuatro. cuatro, siguiente número. Número 2. Dos, último número. Es el 8, señores, número 8. Número ganador del pega 3 en la noche de hoy. Es el 4. 2 8. 428. Pasamos al pega 4. Mucha suerte en el pega 4 de esta noche. Adelante. Primer número del pega 4, número 9. 9 siguiente número, número 8, 8 siguiente número del Pega 4. Esta noche es el número 2, número 2. Último número. Es el número 7, es el número 7. Número ganador del Pega 4. En la noche de hoy es el 9, 8, 2, 7, 98, 27. Y muchísimas felicidades, estos han sido los números ganadores en la noche de hoy. Los invito a que pasen a nuestra página oficial de internet Loterías de Puerto Rico.pr.gov. Gracias por sintonizar. Los esperamos mañana miércoles a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Excelente noche y sobre todo mucha salud.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 necesidades de cada país y el entorno social que le afecte directamente. Cambios en la forma y manera de hacer negocios están vinculados a diversos factores que inciden en la producción y la comercialización de bienes, de bienes e intereses. Así que bienvenidos a Noticéis Especial, hoy con nuestros invitados Héctor González, gerente general del Manantial La Montaña, bueno. by Boris Spring. Marisa Ponte, gerente de operaciones de esta empresa, y Evel Vélez Luciano, joven emprendedor y fundador de Regala Cabo Rojeño. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Gracias, gracias. En el caso de Hebel, eh, lo hemos, eh, lo conocimos en plena pandemia aquí. Estuvo aquí eh, trabajando eh, o, o, o analizando con nosotros lo que ocurrió en la pandemia y cómo reinventarse, pero de, claro. de allá hacia acá, usted ha visto diferentes... Eh, nichos de mercado claro. y diferentes formas de reinventarse, sobre todo estamos hablando de un joven de 26 años que hay que felicitarlo por eso. Así que, ¿cómo ha cómo evolucionado usted de la pandemia hacia acá? Pues mira, yo como individuo en aquella primera ocasión estuve aquí como propietario de la pescadería Pesca de Aquí, un concepto virtual que surgió a causa de la pandemia. Nosotros le comprábamos a las pescaderías que no podían vender porque pues, sus principales compradores los restaurantes estaban cerrados, así que nosotros ocupamos ese espacio comprando esa pesca y llevándolo a, la, a los residentes en sus hogares que tampoco podían salir. Eh, obviamente era un, una empresa que era en torno a la pandemia, según la cosa fue, se fue normalizando, pues esa compañía cesó operaciones y en el 2020 empezamos a trabajar con los comerciantes de Cabo Rojo. Yo he trabajado durante toda la vida como asuntos de gestoría, ayudando a distintas personas. Tengo muchos familiares, eh, pescadores, eh, familiares que hacen, que tienen negocio Tengo una hermana que tiene un restaurante así que fue que le dimos forma a regalar a Cabo Rojeño eh, originalmente era simplemente una plataforma en internet para dar a conocer el comercio local ¿verdad? de cara a que luego de pasadas las elecciones con la ex gobernadora Wanda Vázquez, que se comentaba de otro segundo cierre